amado Carolina sí, sí. y amables televidentes. Miren, la continuidad de todos estos episodios reales de la República Dominicana en el proceso de investigación que se lleva a cabo, que ya se ha develado a antipulpo y que fue presentado con fines de conocerle medida a los principales implicados del caso de corrupción, posiblemente un, uno de los grandes casos de corrupción, porque era un entramado que se definía como una plataforma de negocios de un hermano con otro hermano del presidente de la República, Danilo Medina, que infructuosamente, eh, Carlos Salcedo, que es un brillante penalista, había informado a la Nación en el día de ayer de que el presidente Medina desconocía que su hermano Alexis, que es el pequeño de los hermanos Medina Sánchez, fuera suplidor del Estado. ¿Es penalista porque da pena o porque ejerce el derecho penal? Porque ejerce el derecho penal. Ah, bueno, está bien. No, es una estrella. Daba gusto escuchar a Carlos Alcedo exponer su planteamiento jurídico. Miren, dentro de, este, dentro de esta situación, yo quiero que me coloquen para que ustedes entiendan y en razón, y lo hice, lo agregué hoy, cuando Carolina hacía con justa y clara apreciación, ¿para qué sirve el Fomper? Pero el Fomper y las EGI, que son las, eh, las empresas eléctricas del Estado, y de la cual el fenecido ex superintendente, porque se quitó la vida ayer, era parte de eso. Es decir, pudiera estar deprimido, lamentablemente no debió de tomar una decisión así, pero parece ser que él tiene familiaridad con este tipo de hechos, era de casos. Una historia familiar. Una historia familiar, su padre y un hermano creo que también había sucedido así. Pero no es el caso y pasa a su resto y, y no podemos ya eh, emitir juicios, diría yo, de, de esta persona que tomó la decisión de, de quitarse la vida. Pero quiero que me coloquen el video de la hermana de Danilo Medina, hermana del principal implicado y quien con una simple fundación recibió, recibió del Fomper 78 millones de pesos. Escuchemos que para ella ya develaba que estas dos instituciones eran la caja chica que tenía su hermano Danilo Medina. Ella lo dijo, no yo. Vamos a escucharlo. Que estas dos instituciones, como bien lo ha dicho el presidente y lo ha reiterado,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 porque quieren ver cabezas. No. Yo prefiero que la investigación dé al traste, con la comodidad que hoy posiblemente tenga de creer que está exento de algún hecho. Es más justo. Y menos populista, menos... Porque ya acabamos de escuchar a Amado con justa y preclara... Justificación, que jamás debe verse estos procesos como un proceso de venganza, porque pierde brillantez en esencia el procurar justicia. Ahí yo no me inscribo. Todo el desaprensivo que pida por la boca cárcel para que se oque, okay, no, no, no, no, no. Solo un juez puede determinar y tiene que verse agotado todas las vías para esos imputados que se presumen inocentes hasta prueba en contrario. En eso estamos claros porque soy abogado y no puedo dar una muestra discordante en este ámbito. Se dan cuenta al grado que llegó la descomposición mental, diría yo, o de los hermanos del presidente cuando estuvieron en el... En, en, en el Espectro político nacional. Ella lo dijo: FOMPER, Superintendencia, eran las dos cajas fuertes, las dos cajas chicas de ese negocio. Y quiero dejarlo ahí para que se entendiera lo que Carolina en principio había dicho de lo que era el FOMPER y para qué lo utilizaron y por qué hoy están siendo juzgados parte de ellos. Pero mi tema central es radica en el llamado de atención. y Perdón, quiero... Francis, hay un paréntesis. Y, y nosotros saber y poder eh, palpar que no fue posible eh, a través del Ministerio Público una mínima investigación. Ni frenar, porque el presidente y, y, debió y, decirle y, a su hermana, cállate. Y denuncias y denuncias. Solamente había que solicitar, o ver un programa de Nuria. No había que hacer siquiera la investigación porque ahí estaban los documentos. señor cuando llegaba el hermano de Danilo con los proyectos de, de campaña, eh, tornado, tornado, con unas bellísimas venezolanas no tengo, y dominicanas, eh, no y la cantidad de jipetas con el movimiento, Yo lo voy a poner ahorita. y no sabía, o él cuando entró a la presidencia su hermano poseía eso, o una jipeta forrune vieja. Los bogies, bogies ¿qué se llaman los, los Entonces, carros estos? Creo que debemos dejar que va muy bien la investigación y es solita que está saliendo. 4.798 millones de pesos apenas van de lo que tiene el Ministerio Público recogido, que se, que se favoreció el hermanito. Y no se sabía que él era suplidor con empresas como la que yo presenté, cuya presidenta de esa empresa que solamente recibió dos 62 millones de pesos en suplementos médicos, es doméstica su oficio. Este es el monto. 4,796 millones. Ah, me quedé corto. 4,796 796. 796 ah, millones. 775,128 pesos con 98 centavos. De lo que lleva hasta ahora entre el enero, Ministerio Público. Entre enero y... Y agosto. enero y agosto del 20. Es un abuso. No es posible que eso quede así. Casi 5 mil millones de pesos. Y, y yo se lo voy a dejar ahí. Y, y que ustedes te, le den, con, le den continuidad. ¿Cuál es el servicio tan, tan amplio que rinde al Estado Y la cantidad de empresas cantidad. que han ganado licitaciones en esas mismas instituciones que le dieron a favor a ese señor. Pues miren, aunque ya se me está. Quiero pedirle un minutito, en dos minutos me dio y quiero algo más. Es para poner en contexto y creo que es mi pedido a la sociedad dominicana. Yo envié ahí un plan de contingencia migratoria que estableció dicho plan el... El Instituto de Migración Dominicana Conjuntamente con el Comisionado para Asuntos Migratorios De las Naciones Unidas Y el de Comisionado Para Asuntos de Refugiados Cuando Balaguer Intentaron colocar aquí 20 campamentos de refugiados De la parte dominicana Pero oiganme señores Ustedes recuerdan que yo hablé de Álvarez el ministro de Relaciones Exteriores y que Luis Abinadel en eso yo no lo, no lo seguiré criticando, que era un hombre que ha dado muestra de ser un antipatriótico, un antidominicano y que ha sido más favorecido de las ONG y de esas instituciones internacionales y precisamente el primer acuerdo que él dice que va a firmar, que lo firmó ayer, sobre el límite territorial dominicano y Haití. Pero este conjunto de acciones es para lograr una especie de contingencia migratoria por posibles avalanchas humanas hacia República Dominicana, que con esto nosotros estamos advirtiendo al país, que se van a producir mecanismos de estampidas humanas desde Haití a República Dominicana utilizando el dolor y la miseria de ese pueblo para cargarnos a nosotros una cantidad importante de que cada día, en 45 días, aparezcan aquí 45 mil personas, 500 ciudadanos indocumentados diarios. Y quiero que me pongan el reglamento que yo mandé a la, a la producción. No lo digo yo, no lo digo yo, es un plan macabro que se va gestando con la participación del ministro de Relaciones Exteriores y le, se lo dejo de tarea para que lo analicen que ayer se firmó un tal acuerdo fronterizo de que para restablecer, para restablecer los límites entre República Dominicana y Haití. Pero yo le pregunto a ustedes que conozco la frontera, ese mecanismo es para restablecer un poquito más para Haití o un poquito más para República Dominicana. Entonces, cuando tenemos ese mecanismo, y se lo leo ahora, es con un objetivo. Las personas afectadas de Haití gozarán de protección y acceso al territorio de conformidad con las normas nóminas de protección mínimas. Mínimas de protección y asistencia y soluciones. Objetivo estratégico 2. Los recién llegados de Haití recibirán asistencia con soluciones oportunas que, salvan, que salven vidas y servicios, asistencia humanitaria. 3. Se aplicarán medidas, preparación para garantizar una respuesta oportuna, eficaz a las necesidades de las personas recién llegadas de conformidad con las normas de protección. Entonces mañana, Dios mediante, yo voy a traer el reglamento que estos falsantes le están imponiendo al país con un supuesto plan. Pero cada vez que hablamos de estos temas, los, los pseudos liberales nos llaman xenofóbicos y racistas y no están viendo que están entregando al país. Y qué pena que Luis Abinader se deje chantajear o se deje manipular por un ministro de Relaciones Exteriores que simplemente tiene que dar cumplimiento con la política del Estado dominicano. Bien, gracias. Y si para... se hace ese acuerdo sin un referéndum, es inconstitucional. Bien. Gracias, Francis. Señores. ¡Bandido! Señores, Eso nosotros vamos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social.